Algernon Henry Blackwood fue un escritor inglés de relatos fantásticos, además de periodista y narrador de radio. Sus obras son consideradas por varios críticos como las mejores de la literatura de terror y de lo extraño, junto a la de sus contemporáneos Lord Dunsany y Arthur McCain. Hoy leemos... De este autor el cuento, La cita. Y ya vamos a dar comienzo, esperando que sea de tu agrado. La cita. Un cuento de Algernon Blackwood Al bajar del tren en la pequeña estación, recordó la conversación como si hubiese sido ayer en vez de hacía 15 años. Y el corazón comenzó a golpearle contra las costillas con tal fuerza que casi lo oía. Nuevamente le invadió la antigua emoción con todo su infinito anhelo. Le llegó como le había llegado entonces, no con ese trágico debilitamiento que el tiempo transcurrido inflige a cada repetición de su recuerdo aquí, en el escenario familiar de su nacimiento, comprobó, con una mezcla de dolor y asombro, que los años pasados no habían hecho desaparecer, la habían empapado tan solo. Volvió a inflamarse su apagado éxtasis con toda la furiosa belleza de su génesis. Su deseo se puso al rojo vivo. Y el impacto de ese súbito descubrimiento hizo pedazos el intervalo transcurrido. Los 15 años se convirtieron en un momento insignificante. Las experiencias acumuladas en ese tiempo no parecían sino un sueño, la escena de la despedida, la conversación en la cubierta del barco, se volvió tan clara como si hubiese ocurrido ayer. Vio la mano de ella sujetando el enorme sombrero que el viento le agitaba. Vio las flores de su vestido al abrirse un instante el abrigo. Recordó la cara del apresurado camarero que a bordo que tropezó con ellos incluso oyó las voces, la suya y la de ella. «Sí», dijo ella simplemente, «lo prometo, te doy mi palabra, esperaré». «Hasta que vuelva», la interrumpió él. Y ella repitió con firmeza sus mismas palabras y añadió, «aquí». —O sea, en casa. —Yo acudiré a la puerta de tu jardín como de costumbre —dijo él, tratando de sonreír. —Llamaré, tú me abrirás la puerta como de costumbre y saldrás a recibirme. Ella trató de repetir esto mismo también, pero le falló la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo miró a la cara y sonrió. Fue entonces precisamente cuando la vio levantar su pequeña mano para sujetarse el sombrero. Aún tenía ante sí ese gesto. Recordaba que le habían dado unas ganas terribles de romper el billete allí mismo, desembarcar con ella, quedarse en Inglaterra. Hacer frente a toda oposición cuando la sirena rugió espantosa su tercer aviso y zarpó el barco. Quince años, llenos de incidencias, habían pasado separados desde ese momento. La vida de él había ido en ascenso, había caído, se había estrellado y se había vuelto a levantar. Al fin había vuelto, tras hacer fortuna. Gracias a un golpe de suerte, a los 35 años, había regresado a buscarla, sobre todo, para mantener su palabra. Una vez cada tres meses habían intercambiado una breve carta como habían acordado. Estoy bien, espero, soy feliz, no me he casado, tuyo o oh, tuya porque con juvenil prudencia él había insistido en que ningún hombre tenía derecho a hacer esperar demasiado a una mujer, y ella, jugando esa carta valiente y espléndida, había insistido a sí mismo en que se sintiese libre él también, si alguna vez llamaba a su puerta la libertad. Se habían reído de esta última frase en el momento de acordar dicho pacto. Pusieron en cinco años el límite máximo de su separación. Para entonces él había triunfado, y los tercos padres no tendrían ya nada que oponer. Pero al finalizar los cinco años que se encontraba en un pueblecito minero al oeste con tenebrosas perspectivas, y cuando iban a cumplirse los diez, estas perspectivas, aunque mejores, eran al parecer poco más que un túnel. Fue entonces cuando se hizo evidente el cambio que le había ido llegando solapadamente. Lo comprendió. De repente, con un sentimiento de vergüenza y horror, lo descubrió de manera maquinal. Se le reveló por sí mismo. Estaba de peón en una finca de frutales en California, y se hallaba leyendo la carta de ella. «Es extraño que no se haya casado con otro», se oyó decir a sí mismo. Las palabras le habían salido antes de darse cuenta, y desde luego antes de poder reprimirlas. Se le escaparon, y le sobresaltó su veracidad y en ese instante supo que un oculto deseo había engendrado tal idea en él. Había envejecido. Había vivido. Lo que él amaba era un mero recuerdo. Despreciándose a sí mismo de manera contradictoria, de una manera vaga y feroz a la vez, siguió fiel a su promesa de joven Dejó de escribir para liberarla de su compromiso, como sabía que se hacía en las novelas, decidido a mantener su palabra. Tenía un carácter egoístamente testarudo. En todo caso, ella interpretaría que quería ser libre. Además, yo la la quiero aún tremendamente, se confesó, y era verdad. Solo que el amor, al parecer, había seguido su camino. No es que lo dedicara a otra mujer. Continuaba siendo fiel, firme como el acero. El amor, al parecer, se había desvanecido por sí solo. La imagen de ella se había vuelto borrosa. Sus cartas dejaron de emocionarle. Después dejaron de interesarle. Una reflexión subsiguiente hizo que se percatara de otro detalle sobre sí mismo. En todo este tiempo había soportado penalidades, había conocido la inseguridad de la vida, cuya continuidad depende de un poco de alimento, aunque a menudo ese poco resulta difícil de obtener, y había visto sucumbir a tantos otros que ahora le daba menos valor que en otro tiempo». Además, se había apoderado de él una inclinación errabunda que le fue matando poco a poco el instinto doméstico. Perdió el deseo de establecer un hogar, de tener hijos, incluso de casarse. Había perdido otras cosas también. Se recordó a sí mismo con una sonrisa las facciones juveniles de su rostro a las que ella estaba acostumbrada, y con las que pensaba en él dos dedos de una mano y el pelo. Además, usaba gafas. Los caballeros aventureros ganaban cicatrices en las regiones salvajes donde él vivía. Se veía como un ejemplar bastante maltrecho y entrado en años. Sin embargo, su corazón y su cerebro estaban confusos, una complicada pugna de emociones le hacía difícil saber qué sentía exactamente. La clave permanecía oculta. Sus sentimientos fluctuaban. No veía una causa clara y simple. Era un hombre honesto. «No lo entiendo», se dijo. «¿Qué es lo que siento en realidad? ¿Y por qué?» Sus motivos parecían oscuros. Mantener viva la llama durante diez largos y blaqueteados años no era hazaña pequeña. Hombres mejores que él habían sucumbido en la mitad de tiempo. Sin embargo, había algo en su interior que permanecía firmemente ligado a la muchacha, como una cadena de hierro, y se negaba a soltarla del todo. De vez en cuando sufría dolorosos accesos retrospectivos en los que le ahogaba la nostalgia, la añoranza, la esperanza, en los que la amaba otra vez y recordaba apasionadamente cada detalle de sus lejanos días de noviazgo en el prohibido jardín de la rectoría, al otro lado de la pequeña puerta blanca. ¿O era solo la imagen y el recuerdo lo que amaba otra vez? No lo sabía. Ese otra vez le desconcertaba. Sin duda era una expresión inadecuada. No obstante, siguió enviando la carta como había prometido. Era fácil. Sus breves frases no podían delatar los fuegos agonizantes o extinguidos. Además, un día regresaría a reclamarla. Estaba dispuesto a mantener su palabra. y la había mantenido. Aquí estaba, esta tarde apacible de septiembre, a tres millas del pueblo donde la besó por primera vez, donde habían experimentado los dos la maravilla del primer amor. Tres breves millas mediaban ante él, y la pequeña puerta blanca del jardín, en el que estaba ella pensando intensamente en este momento, y tras la cual estaría, dentro de 50 minutos, esperándole Adrede se había apeado del tren en la estación anterior Haría andando las tres millas mientras anochecía Subiría la escalinata familiar Llamaría como antes a la puerta blanca de la tapia Pronunciaría las palabras prometidas —He vuelto para buscarte. Entraría y cumpliría su palabra. Le había escrito desde México una semana antes de embarcar. Había hecho cálculos precisos, incluso meticulosos. —Llegaré el 16 de septiembre al anochecer y llamaré a la puerta —añadió a las frases habituales. El anuncio de su llegada, por tanto... Le había precedido en siete días, poco antes de zarpar. Además, había recibido carta de ella, aunque no en respuesta a la suya, como es natural. Estaba bien, era feliz, no se había casado, esperaba. Y ahora, merced a algún proceso mágico de revisión, posible solo, quizá, para los corazones profundos, aunque completamente inexplicable incluso para ellos, había vuelto a encenderse en él la llama del primer amor. Iluminaba su corazón con toda su radiante fue belleza ardía inextinguible en su alma, inflamaba su cuerpo y su cerebro. Los años lo habían velado tan solo. Irrumpió en él, le invadió, le embargó súbitamente como un sueño. Abandonó la estación, fue a su encuentro, y el amor le hizo prisionero. Los árboles y setos familiares, el paisaje igual, el olor a campo de la infancia... Todas estas cosas, junto con alguna otra calidad sutil, hicieron que la pasión de su juventud volviera a inundarle como un torrente. Ya no se sentía ligado por la que consideraba, quizá, un honroso acto de deber. Era el amor lo que le empujaba, como le había empujado quince años atrás y lo hacía con la pasión acumulada por parte, por el deseo largamente reprimido, casi como si, movido por una imaginada idea de felicidad a la muchacha, hubiese sido deliberada y, no obstante, inconscientemente, no a ese amor. Como si no se hubiese difuminado ella, sino que hubiese decidido él, ¡debo olvidarla! Debo olvidarla. La frase, ¿por qué no se ha casado con otro? No había delatado cambio alguno en su interior. Otro motivo le asaltó por sorpresa. No es justo para con ella. Su cerebro trabajaba con singular rapidez, aunque dentro de un círculo solamente. Era extraordinaria la intensidad de la súbita emoción. Le venían a la memoria mil cosas, de todas ellas, sin embargo. Las más importantes eran las ocasionales reversiones en que había sentido que la amaba otra vez. ¿No se habría engañado a sí mismo en definitiva? ¿Acaso se había desvanecido ella alguna vez? ¿No había comprendido a él que debía dejar que se desvaneciese, que siguiese ese camino? ¿Y el cambio operado en él? ¿Esa frase proferida en la finca de Frutales Californiana qué significaba? ¿Qué había sido más leal, el desvanecimiento o el amor? Era desesperada la confusión de su cerebro, pero en realidad no pensaba en absoluto, sentía solamente. El impulso, además, era irresistible. Y ante este impulso de dulce renovación, no se detuvo a analizar el extraño resultado. Sabía algunas cosas, no le interesaba nada más, que le daba saltos el corazón. Que la sangre le corría con el ardor de los veinte años, que la alegría había vuelto a adueñarse de él, que tenía que verla, oírla, tocarla, tenerla en sus brazos y casarse con ella. Porque los quince años de separación habían quedado reducidos a una minúscula partícula y a los treinta y cinco se sentía como de veinte, embriagada, deliciosamente enamorado. Bajó impaciente por la callejuela hasta la posada, sintiendo solamente sin pensar. La súbita irrupción de sus antiguas emociones hacía imposible cualquier clase de reflexión. Ningún pensamiento dedicó a los largos años pasados allá, durante los cuales, el nombre de ella, sus cartas, su misma imagen recordada, si no le dejaban frío, tampoco fueron capaces de despertar en su interior una emocionada respuesta. Todo quedó olvidado como si no hubiese ocurrido. Lo perseverante en él, ese sólido mantenimiento de una promesa que jamás se había marchitado, eliminó el recuerdo del desvanecimiento y con que, fuera cual fuese la causa, había existido con toda certeza. Y ahora predominaba esta perseverancia. Esa cualidad perseverante de su carácter le guiaba. Solo cuando estaba terminado de beber el té, a toda prisa, le vino la extraña sensación, vaga desde luego, pero innegablemente clara, de que era conducido. Sin embargo, aunque consciente de eso, no se detuvo a pensar o reflexionar, el desplazamiento emocional que acababa de experimentar naturalmente había sido más que considerable. Le había producido un trastorno, un cambio cuya brusquedad era incluso desquiciante, fundamental en un sentido que no alcanzaba a precisar. Una conmoción. Sin embargo, nada contaba excepto su deseo imperioso de estar junto a ella lo antes posible. Llamar a la pequeña puerta blanca del jardín. Oír que le contestaba su voz. Ver abrirse la puerta de madera y abrazarla. Sentía alegría y gozo en el corazón y un dulce y tierno deleite. En este mismo instante ella le estaba esperando, y él había venido. Detrás de todas estas emociones positivas, sin embargo acechaban ocultas otras de carácter negativo. Conscientemente no se daba cuenta de ellas, pero allí estaban. Revelaban su presencia mediante diversos pequeños detalles que le desconcertaban. Las percibía distraídamente, por así decir, no las analizaba ni las examinaba porque en medio de la confusión de sus facultades surgió también cierto atisbo de inseguridad que se manifestó en una leve vacilación o equivocación en uno o dos detalles sin importancia. Había, además, una sombra de melancolía, como una sensación de pérdida de algo. Quizás se debía a esa especie de tristeza que acompaña al crepúsculo de los días otoñales, en que una belleza suave y melancólica emborrona otra. Cierta astucia de la memoria la relacionó con una escena de su niñez en la que, habiéndose propuesto ver salir el sol, se le pegaron las sábanas y, por media hora, se le hizo tarde. La notó Meramente luego se olvidó de ella, no la comprendió, tenía prisa. Esta premura de tiempo era la única señal que registraba su mente. Tengo que darme prisa, fue el mensaje que se abrió paso entre sus emociones claramente positivas. Y debido a esa prisa, quizá, cometió pequeñas equivocaciones. Eran insignificantes. Llamó para pedir azúcar, aunque tenía el azucarero delante de los ojos. Sin embargo, cuando acudió la camarera, había olvidado por completo para qué la había llamado y le pidió el horario de los últimos trenes de regreso a Londres. Y cuando tuvo ante sí el horario de los trenes, se quedó mirándolo sin comprender. Luego alzó los ojos súbitamente hacia el rostro de la camarera y le hizo una pregunta sobre flores. —¿Podía comprar flores aquí en el pueblo? —¿Qué clase de flores? —Bueno, un ramo. Vaciló, buscando una palabra en su conciencia, aunque afloró otra que él no quería utilizar, o una corona o algo así, concluyó. —Había empleado, la que no quería. Esta vacilación, esta equivocación... Se repotió en varias cosas que hizo y dijo, cosas triviales pero con un significado inasible que le desagradaba. Las notaba cargadas de tristeza, de inseguridad, o le mortificaban. Aunque sólo percibía su existencia porque empañaban su alegría, había el susurro de un no flotando en la oscuridad, casi sentía desasosiego. Terminó toda prisa, cada vez más ansioso por reanudar su camino, su estrecho final. Cometió, además, otra extraña equivocación o desajuste, quizá para ser más exactos. Aunque conocía sobradamente la posada desde sus tiempos de niñez y la regentaba el mismo matrimonio, no les ofreció información sobre sí mismo ni les hizo ninguna pregunta sobre el pueblo al que se dirigía. Ni siquiera quiso saber si vivía aún el rector, el padre de ella. Y al salir, ignoró el espejo con marco dorado de la repisa de la chimenea, con un polvoriento plumero de carrizo de las pampas, a cada lado en jarrones sin agua. No le importaba, al parecer, si tenía buen aspecto o no, si iba bien o mal vestido. Olvidaba que, cuando se quitase la gorra, la pérdida de su antigua pelambre alteraría considerablemente su aspecto. Y olvidaba también que le faltaban dos dedos de una mano de la derecha, la que ella estrecharía dentro de poco. Tampoco se le ocurrió pensar que llevaba gafas, lo que cambiaba sin duda su fisonomía y añadía años a los que ya tenía. Ninguna de estas cosas evidentes y naturales parecieron ocurrírsele. Tenía prisa por llegar, no pensaba. Pero, aunque su cerebro no registraba estas pequeñas traiciones en frases efectivas o actitud, sin embargo, sí las expresaba. Su postura, al parecer, era esta. ¿Qué pueden importarle a ella estos detalles ahora? ¿Y por qué tengo que dedicarles un solo pensamiento? Es a mí, a quien ama y espera, no los aspectos aislados de mi imagen física y externa. Por otra parte, ella habría cambiado también, externamente, no se le ocurrió pensarlo ni una sola vez. Esos eran detalles de hoy. Solo sabía que estaba impaciente por reunirse cuanto antes con ella, enseguida, ya, si era posible. Se dio prisa. Le invadió una euforia juvenil. Pagó el té dejando como propina el doble de lo que le había costado la consumición y emprendió la marcha. Alegre e impetuoso por el camino serpenteante. Absorto en la imagen de una pequeña puerta blanca del jardín y el rostro amado detrás, adoptó un paso vivo cantando Nancy Lee como solía hacer quince años atrás. Y con la acción desaparecieron las impresiones negativas eclipsadas por las positivas. Sin embargo, las primeras se limitaron a permanecer ocultas a la espera. Así es, quizá, como las emociones vitales que han sido reprimidas demasiado tiempo, impidiéndoseles incluso aflorar, acababan por vengarse. Los elementos reprimidos de su vida psíquica se hacían firmes, adoptando, como de manera natural, una forma dramática. La noche caía deprisa. La niebla subía en flecos flotantes por los prados junto al río a medida que avanzaba él. Los nuevos detalles iban tirando de su sed. Luego, al pasar lo presuroso, le empujaban desde atrás. Reconocía a otros que se alzaban en el aire cada vez más tenso. Cabeceaban a modo de saludo, le observaban y susurraban. A veces casi cantaban y cada uno de ellos hacía crecer su alegría interior, cada uno aportaba una dulce y preciosa contribución, la incorporaba al cuadro reconstruido de su antiguo, olvidado arrobamiento. Era un trayecto fascinante y encantado el que recorría, encontraba en él algo indeciblemente venturoso, algo, además, que parecía, de todo punto, irresistible. Porque el paisaje no había cambiado en todos estos años, allí seguían como siempre los detalles del campo. Todo lo que veía estaba hechido de asociaciones preciosas y entrañables y aumentaba la fuerza de atracción que le arrastraba. Allí estaba el paso de una cerca por cuyos rotos peldaños le ayudó ayer a cruzar, y aquí, la pasarela resbaladiza en la que ella, mirándole por encima del hombro, le pidió que la sostuviese. Vio el mismo arbusto, una zarza, donde ella se arañó la mano el día anterior y, finalmente, el letrero deteriorado por la intemperie, a la rectoría. Señalaba el sendero que atravesaba el peligroso prado donde el toro desparó Sparrow, el granjero le proporcionó una dulce excusa para cogerla de la mano, guiarla, protegerla. Del paisaje entero se elevaba un vaho de recuerdos recientes en el que todos los pormenores estaban vivos y todos los pequeños incidentes cargados de asociaciones entrañables. Leyó el tosco y entegrecido letrero en lo alto del palo torcido. Estaba bastante borroso pero se lo sabía demasiado de memoria para confundir siquiera una letra, y apretó el paso por el sendero embarrado. Miró en torno suyo, esperando ver el toro de Sparrow. El granjero incluso buscó a tientas en el aire brumoso su mano pequeña para cogérsela y llevarla a un lugar seguro. La imagen de ella le hacía caminar con tan irresistible expectación que pareció como si el deseo acumulado en todos estos años desaparecidos e insatisfechos evocase el fantasma casi tangible de esa mano. La sintió realmente, suave y cálida, y que se cogía la suya, que no notaba ya incompleta y mutilada. Sin embargo, no era él quien conducía y guiaba ahora, sino cada vez más quien estaba siendo conducido. Tal impresión se había hecho presente por primera vez en la posada. Ahora se manifestó con toda claridad. Había cruzado la frontera para convertirse en una sensación real. Su desarrollo, que había ido rápidamente en aumento todo este tiempo, había alcanzado la plenitud. Como quiera que fuese. Había ignorado su origen y rápida evolución, ahora, sin embargo, reconocía claramente el resultado. Ella se estaba esperando en efecto, pero era más que una espera, le llamaba, le ordenaba que fuese. Los pensamientos y anhelos de ella le llegaban a lo largo de ese sendero viejo e invisible que el amor traza fácilmente entre los corazones sinceros, y fieles. Y le llegaba, también de todas las fuerzas de su ser, su misma voz a través del crepúsculo profundo y otoñal. No había notado la singular restauración física de su mano, pero era vividamente consciente de este cambio más que mágico que para ella la que le conducía y le guiaba, arrastrándole cada vez más deprisa hacia la pequeña puerta blanca donde le esperaba en este instante. Su dulce fuerza le apremiaba, y esa fuerza irresistible era lo nuevo en el viejo recorrido familiar, cuando en otro tiempo había sido solo deliciosa, aquí esencia tímida, vacilante aceptación. Sus pasos eran más precipitados cada vez. Tan intensa era la atracción que sentía en su sangre que casi trotaba. Al llegar al camino estrecho, sinuoso, echó a correr. Conocía cada curva, cada esquina del seto de acebo, cada detalle de sus bordes, cada piedra. Podía haber corrido a ciegas con todas sus fuerzas, de golpe, le llegaron los perfumes familiares, las hojas caídas y la tierra musgosa y de lecho dejaron fluir hacia él las turbadoras corrientes de intensa emoción y le penetraron como una oleada. Y entonces vio la tapia ruinosa, los cedros que asomaban por detrás con sus ramas extendidas, la chimenea de la rectoría. A su derecha se recortó la silueta de la iglesia vieja y gris. Los tejos retorcidos y añosos, el conjunto de las lápidas que verticales o torcidas salpicaban el terreno como figuras escuchando. Pero no miró nada de esto, porque a poca distancia vio ya los cinco peldaños de tosca piedra que subían el camino a la pequeña puerta blanca del jardín. Al fin destacaba la puerta ante él, erguida en el aire brumoso. Llegó frente a ella. se quedó en suspenso un momento. Su corazón, al parecer, se había detenido también. Luego el pulso empezó a martillearle el cerebro con violencia. Un rugido atronaba su mente, aunque había un silencio prodigioso justo detrás. Luego se desvaneció el rugido de la emoción. Se produjo una absoluta quietud y esa quietud, este silencio, se extendieron por todo su ser. El mundo pareció entonces preternaturalmente callado. Pero fue una pausa demasiado breve para medirla, porque la oleada emocional había cedido solo para volver con fuerza redoblada. Se volvió. Subió impetuoso la escalinata de piedra y se lanzó sin aliento y sin fuerzas, hacia la insignificante barrera que se alzaba ante sus ojos y a los de ella. A causa de su impulsiva, casi violenta impaciencia, sin embargo, tropezó. Además, el rugido le confundía. Cayó de bruces, al parecer porque el crepúsculo se había convertido en oscuridad impidiéndole calcular bien los peldaños, pese a conocer de sobra sus dimensiones. Durante unos momentos se quedó tendido en el suelo irregular, al pie de la tapia. La escalinata le había puesto la zancadilla. Luego se levantó y llamó. Llamó con su mano derecha a la pequeña puerta blanca del jardín. Sintió el impacto en los dos dedos perdidos. Estoy aquí, exclamó, con una voz profunda que le salió de la garganta como si se ahogase el articular las palabras. —¡Estoy aquí! ¡He regresado! Esperó una fracción de segundo, mientras el mundo permanecía inmóvil y esperaba con él. Pero no hubo dilación. La respuesta le llegó inmediatamente. —¡Estoy bien! ¡Soy feliz! ¡Espero! Y la voz sonó entrañable y dulce como antes. Aunque las palabras eran extrañas y le sugerían algo soñado, olvidado, perdido al parecer. No se fijó de manera especial en ellas. Solo le extrañó que no abriera enseguida para que él pudiera verla. Ya hablarían después. Lo primero era verse. El pensamiento le vino como un relámpago de desencanto. Ah, estaba prolongando el instante maravilloso igual que había hecho en montones y montones de veces. Le hacía esperar para impacientarle. Volvió a llamar. Hizo fuerza contra la inconmovible superficie porque había notado que era inconmovible, y había una gravedad en su tierna voz que no alcanzaba a comprender. «¡Abre!» repitió pero más alto que antes. «¡Abre! ¡He vuelto!» y al decirlo sintió la niebla fría contra su rostro, pero la puerta le heló la sangre. «¡No puedo abrir!» Le invadió una súbita angustia de desesperación. Su voz sonaba extraña, lejana a la vez profunda, como dotada de resonancia. Le dominó una especie de frenesí una sensación de pánico. «¡Abre! ¡Abre! ¡Sal!» Intentó gritarle, pero extrañamente le falló la voz. No tenía fuerzas. Algo espantoso le golpeó entre las cejas. —¡Por el amor de Dios! ¡Abre! ¡Estoy aquí esperando! ¡Abre y sal a recibirme! La respuesta llegó amortiguada por una distancia que parecía aumentar. Notó un frío glacial en torno suyo en el corazón. —¡No puedo! ¡Eres tú el que debe venir a mí! No supo entonces qué sucedió exactamente porque el frío se volvió espantoso y la niebla helada se le agolpó en la garganta. No le salían las palabras. Se incorporó de rodillas y a continuación se puso de pie, se inclinó, volvió a llamar con todas sus fuerzas, ciego de desesperación, sacudió y golpeó la sólida barrera de la pequeña puerta blanca del jardín. Siguió aporreándola hasta que se le despellejaron los nudillos de los dedos índice y el anular de su mano, mutilada. Recuerda que se le despellejaron porque, aunque estaba oscuro, notó las manchas de sangre sobre la puerta que atestiguaban su violencia. Solo más tarde recordó otro detalle, que la mano había perdido sus dedos hacía muchos, muchos años. Se había quedado sin fuerza en la voz. Llamó, no obtuvo respuesta. Trató de gritar, pero se le ahogó el grito en la garganta antes de salir. Fue un grito de pesadilla. Como último recurso se arrojó sobre la puerta insensible con tal violencia, por cierto, que dio con la cara contra su superficie. Al chocar en ella entonces con la mejilla notó que su superficie no era lisa. Era una superficie fría y áspera, y no era de madera. Además tenía algo escrito que no había visto antes. No sabe cómo pudo leer aquel texto en la oscuridad. Sus letras estaban profundamente talladas. quizás lo hizo palpando con los dedos, desde luego. Había puesto su mano derecha sobre ellas. Descifró un nombre, una fecha, un trozo de versículo de la Biblia y unas palabras extrañas. Las letras estaban talladas con aristas agudas, así que eran recientes. La fecha era de que hacía una semana. El trozo de versículo decía, «Cuando se disipen las sombras...» En cuanto a la pequeña puerta blanca del jardín seguía, inconmovible porque era de piedra. En la posada se descubrió a sí mismo con la mirada fija ante una mesa de la que no habían retirado el servicio de té. Tenía un horario de trenes en las manos y estaba con la cabeza inclinada sobre él. Trataba de descifrar lo que ponía en el creciente crepúsculo. Junto a él, toqueteando aún un florín, seguía esperando la camarera, con la otra mano sostenía una bandeja marrón con un perro, corriendo pintado en la superficie apoyada. La bandeja oscilaba a un lado y al otro, mientras ella hablaba, siguiendo evidentemente una conversación que su cliente había iniciado porque le estaba informando con ese tono neutro y falto de interés que emplean estas personas. Todos fuimos a su funeral, señor. El pueblo entero fue. La tumba era de su padre, de la familia. Luego viendo que su cliente estaba demasiado extraído en el horario de trenes para escuchar, Cayó y empezó a colocar el servicio de té en la bandeja con ruidoso entrechocar de loza. Diez minutos después, en la calle, se detuvo indeciso. En la estación justo enfrente estaba ya bajada la señal. Se estaba extendiendo la niebla. Miró hacia el camino sinuoso que se perdía a lo lejos. Luego, lentamente, dio media vuelta y llegó al andén en el momento en que entraba el tren en dirección a Londres. Se sentía viejo, demasiado viejo, para hacer andando tres millas. Fin